Hola, somos la asociación Hackerspace Valencia y os vamos a enseñar un invento hecho por uno de los socios para desoldar grandes piezas de placas como podéis observar está basado en una vieja plancha doméstica con un termostato y una pequeña piscina para poner estaño y ahora vais a ver lo bien que funciona para desoldar grandes piezas se apoya la superficie inferior sobre el estaño sobre la piscina y simplemente se van sacando las piezas, como podéis observar, a un ritmo bastante cómodo y con bastante facilidad. Eso sí, siempre usando alicates de algún tipo porque las piezas se calientan bastante. Y bien, ya habéis visto lo bien que funciona el invento. Enseña esto, esto. El botín.